es que dice si no me entiendes te lo escribo y le digo no pues está peor porque no puedo leer <laughs> vengo aquí en el Didi y bueno pues me vienen comentando su vida este de aquí es el conductor la de atrás es su mamá <risa> <risa> y bueno me les entiendo pero no tanto y <risa> <¿Sí? risa> <risa> <risa> que aparte hablan como dialecto entre Anhui, Anhui o... no, mucho Anhui, Anhui. Es que son de Anhui y entonces no hablan así bien, bien como mandarín, pero como que combinado. Anjue. Dice que le gusta mucho Cancún eh, es Hispania Yu, mi, mi es que Yu, en墨西哥我们说西班牙语啊，呃，对，me dice que me dice que qué hablábamos, le digo que español, porque dice que estábamos en Estados Unidos, le digo no, estamos al sur, y bueno, pues aquí normalmente desde Sucho hasta Shanghai Fengxian me toman como dos horas, ni de toma pero. Tiene Tiene Le pregunto si entienden, dicen que sí. y se va. Ah. más no, yo Ah, no, yo entiendo. Dice que no entiende porque hablo muy rápido. ¿Eso es con con con別人視頻嗎?還是在錄錄像? en camera. Cámara, sí, sí. 是,echo我發信給我的朋友。<笑><笑> 哦 我觉得中国好<笑> ¿Anhue? ¿Cuántas 4 horas ¿4 Wow Hi -cha. Hi -cha. que su lugar es de cuatro horas más o menos Desde Shanghai hasta Anhui Y ahí en Anhui hablan su propia lengua Anhui Nis. <laughs> Esta familia resultó como buena onda Entonces por eso las vengo filmando Son muy risueños <laughs> Verdad que sí amigo. Tres kilómetros. Ah, si usted dice ni yo diga Huawei Peñón más, ni diga Difa, ni diga Didi, pues, yo he hecho Huawei. No hay muchos. No hay muchos. Le pregunto si es la primera vez que tiene a un extranjero y me dice que no, pero que no hay muchos porque lo que pasa es las aplicaciones en Didi están en chino y también están en inglés. Pero si tienes la aplicación en inglés sale más caro. Entonces, pues yo la tengo en chino y ya las cosas que no vea siempre me la paso tomando un screenshot, traduciendo lo que dice y tal. Entonces, pero sí sale como un 30% más barato que la aplicación en inglés, aunque sea el mismo diri. Alito. Alito. <laughs> Le pero tú puedes hablar inglés, no me dicen, alito. Alito. Alito. Pero ahora es muy bueno. Yo soy de mi hijo. No soy de mi hijo. Dice que su hijo puede hablar inglés. ¿Cuál es? 9 años. Dice que su hijo de 9 años puede hablar bien inglés por la escuela. Tengo esta Está uh, de Suecia o... Dice que su hijo, aunque está en una escuela local, le están enseñando inglés, que ya muchas escuelas locales les enseñan en inglés. Está bien, ¿no? <laughs> Ah, uh, voy <tose> a yo sustran también yo su ah inglés. Ah, de la mamá, ahí está. Denle <tose> a la mamá y su puto ah. Y denle, tal vez voy a decirle a la mamá. Ah. Le pregunto si su mamá habla un poquito de mandarín, dice que un poquito. entonces imagínense, uno hablando o tratando de aprender mandarín Y resulta que no hablan mandarín Hablan su dialecto Como tipo Au hui. Au hui. O incluso en Shanghai Hablan Shanghai, Shanghainés O en Beijing se hablan el punto hua Pero lo hablan con acento como R. Entonces pues A ver si está complicado Lo que medio aprendes en la escuela Con lo que te escuchas en la calle Si está bien dirías. Ni think digo que piensa de Oh, 这个, 这个意义怎么说啊这个是墨西瓜的菜不是是不是 KFC 我说是KFC的美积 uh, 哈哈哈麦当劳 uh, <笑> <McDonald's. 笑> <McDonald's. 笑> este sí pues como se dan cuenta no sabe mucho no hace rato me dijo de Cancún Cancún sí, oído Cancún Cancún es porque en Cancún es Cancún es porque Cancún es Sí, es es <coughs> <laughs> <laughs> 最近这边是不是发生什么事啊怎么经常查你试一下这里 parar la Pues es la primera vez que me paro ¿Ah? oh, qué? ¿Sí? <todicom> 到楓仙南峭楓仙好像是沒有這樣子嘛 今天是對就是 bueno. bueno, aquí estamos esperando a la policía que nos detuvo Normalmente nunca, es la primera vez que nos detienen Y es como tipo de rete. no sé, tal vez tenga algo que ver con el No, iba a decir que tal vez tiene algo que ver con el... los días de junta del CCP Del gobierno comunista de acá porque hay muchas restricciones en esos días, pero eso ya fue, o sea, fue hace unos meses. Entonces, ahorita, no sé, simplemente como retén. Ay, yo dice que hace calor. Yo mucho. <risa> de, de, de. Yo mucho. Miren, creo que vienen ya las polis. Oh, no. esperar y bueno ya de hecho mi casa está aquí cerca como a un kilómetro si nos cerramos mucho yo creo que me voy caminando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 a es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Bueno, pues aquí esperando en el retén chino. 如果你... Okay. <laughs> 在手中... Está caliente, mucho calor. Le abran la ventana, pero de santa. Así está bien. ¡Ay, yo, ¿No estás? 蠻多的帽子<笑><笑> <围巾, 围巾, 围巾, 笑> <围巾。其实我们讲的是>, <笑> 要努力要好一点 因為你現在才做暗會的會吃不能化。暗會的,暗會的,這個這個這個這個不 一天, <笑> haciendo un chiste chino. La policía. <risa> bueno, pues muy bien amigos. Eh, le quise hacer la entrevista aquí a un DD Driver. Y buena onda, ¿no? ¿Qué opinan? Si estuviéramos, si estuviéramos en vivo estaría bien para que les pregunte qué quieren que le pregunte aquí a mi amigo. Pero bueno, pues ahí seguiré tomando notas. Saludos a todos y que estén muy bien. Y hasta el próximo viaje. 你说我,Adios,Adios,Bye Adios, Adios <笑>